Servicio Departamental de Salud Caicochabamba Cochabamba y Astamanta, Camachín, que mana can manchu caso de Arenavirus, un paciente pipichus, caporga contacto, cheisunamasis, infectazgas, cancuma, manjaga y la chega, corpi. paciente que habría tenido contacto y que actualmente estaría siendo observado en su domicilio. Entonces, eh, nos corresponde a la institución eh, investigar, averiguar, eh, eh, han informado pues no corresponde a un no reúne los criterios para determinar como un caso sospechoso. Mina Kamachin que redes sociales Huazancuman ugh de información y astawan Churazancuman y una masista. Nosotros hemos eh, sacado una instructiva eh, reiterativa de del cumplimiento de las normas de bioseguridad que deben aplicar el comité de IAS. Es un comité de, de control de infecciones asociadas a, a, a los servicios de atención en salud. Entonces, este comité, por norma, cada hospital lo tiene. y Ellos deben hacer la vigilancia, el monitoreo, las recomendaciones pertinentes ante cualquier eventualidad. Deportes Camachin que cae con chavamba y registra y caso 2005 y 2007 en